Amigos, estamos en las instalaciones de Vegamóvil para poder conocer un nuevo producto que sale al mercado. Se llama Flexi Flexicómodo. Para eso, tenemos a Gizmeiri Castro, que es la encargada de planificación de Vegamóvil. Igual también a Álvaro Fuentes, que es el encargado de mercadeo, para conocer un poco más de este nuevo producto. Gracias por recibirnos en sus instalaciones. Gracias a usted ah, gracias por estar, a usted. estar aquí. A ver, vamos a comenzar contigo. Eh, ¿De dónde viene esto de Flexicómodo? El plan de financiamiento Flexicómodo es un producto que nace de un estudio de mercado realizado a nuestros clientes, donde identificamos las necesidades que necesitaban ser cubiertas. Esto nos permite brindar un producto totalmente innovador, introducido por nosotros Vega Móvil, el cual busca flexibilizar el poder adquirir un vehículo. Pero al ser innovador, entiende yo que entonces es Vega Móvil Nada más que tiene este producto a nivel nacional Así es, es un producto nuevo, exclusivo actualmente de Vega Móvil El cual no existe en nuestro mercado financiero Vamos ahora con Gismeiri. Gismeiri, eh, ¿en qué consiste este plan de FlexiCómodo? Se escucha muy bonito. Sí. ¿Pero qué es FlexiCómodo? El plan de financiamiento FlexiCómodo es un plan a través del cual el cliente va a poder seleccionar la frecuencia con la cual va a realizar sus abonos a capital de entre cinco opciones que tenemos disponibles, de acuerdo a su necesidad y a su presupuesto. Me dice cinco. Sí. Me está dando cinco opciones Así y que es. yo voy a elegir cómo voy a pagar el capital. ¿Cuáles son esas cinco opciones? Bueno, tenemos disponible para nuestros clientes lo que es el pago a capital bimensual Que se realizaría el pago cada dos meses, también trimestral cada tres meses, cuatrimestral cada cuatro meses Semestral haría el pago a capital cada seis meses, solo dos veces al año Y el más alto que sería el anual donde estaría abonando a capital una vez al año solamente Ok, yo estoy, vamos a tomar en cuenta de que yo eh, compré la nueva Rafford aquí en Vegamóvil ¿Verdad? Donde todo se puede. Y me estoy dando cuenta que aquí todo se puede. Yo voy a pagar cada seis meses el capital entonces ¿cómo, ¿cómo es esto ¿Cuándo yo comienzo a pagar bueno cuando usted compra el vehículo de su interés estaría pagando solamente el balance o el valor correspondiente al interés corriente que se va generando mensualmente hasta que se le cumpla el momento de realizar el pago a capital de acuerdo a la frecuencia que usted haya seleccionado al momento de realizar el negocio eso quiere decir que si usted seleccionó la frecuencia semestral estaría pagando solamente el monto del interés y al sexto mes entonces sería que pagaría capital más interés su primera cuota o sea yo me llevé la rafor Exacto. la tengo en mi casa y durante esos cinco meses yo voy a estar pagando interés. Solo interés entonces al sexto mes voy a pagar el capital su primera cuota de capital más interés y a partir de ahí continúa pagando interés que obviamente le va a haber bajado porque en la medida que usted vaya pagando capital el interés corriente mensual va a bajarlo pero a quién va dirigido esto entonces este plan lo creamos dirigido específicamente a personas o empresas que tienen un flujo de ingresos por temporadas específicas al año. Como por ejemplo los agricultores que tienen cosechas específicas al año, donde se cosecha por ejemplo dos veces al año se recoge, o tres veces al año también para ingenieros que saben más o menos cuándo van a estar entregando sus obras. Eh, está dirigido también a profesionales independientes. A eh, empleados privados, puede ser también que tengan remesas que reciban del exterior de algún familiar o que tengan un negocio aparte eh, del cual reciban otros ingresos aparte de su salario específico y también es una oportunidad muy importante para empresas de nueva creación Que quizás puedan esas empresas Adquirir su flotilla de vehículos De acuerdo a su necesidad Y solamente pagar interés durante todo un año Y pagar el capital al término de ese año De esa manera no tienen la necesidad De realizar esos pagos tan altos De interés más capital Que requeriría un financiamiento normal Y eso le ayuda bastante a su cash flow inicial ¿Pero eso es solamente para los clientes de Vega Móvil O es para todo el mercado dominicano? Eso está disponible para todo el mercado Siempre y cuando usted se programe y entienda que pueda asumir ese pago que va a tener de capital que obviamente va a ser más alto en el momento que le toque pagar el capital que si fuera un financiamiento normal entonces por ejemplo usted que es mercadólogo que es comunicador sabe que quizás no recibe eh, los pagos al día de sus clientes eso, clientes. eso es así, ¿Eso es eso es así. Eso es pero así. por ejemplo usted puede tener claro que cada 60 o 90 días va a tener ese valor disponible para hacer el pago, sí. entonces puede escoger la frecuencia trimestral, la frecuencia bimensual y no tiene que hacer el pago alto mensualmente sino que va a tener dos meses de holgura para reunir ese fondo y así eso le favorece al mantenimiento de su data crédito eh, adecuadamente limpia, no tiene que estar asumiendo pagos de mora en caso de que deba atrasarse y eso le da bastante flexibilidad en ese sentido. Álvaro, ¿cuáles son los vehículos entonces que tenemos disponibles dentro de lo que es Flexicómodo? Todo lo que se encuentra en Vega ¿Todo? Todo. ¿El inventario completo de Vega Móvil está dentro de Flexicómodo? Completo, nuevo, usado, ya sea comercial, de lujo o privado. No importa el vehículo. No importa. ¿Y cuándo comenzamos entonces Flexicómodo? El plan Flexicómodo entra en vigencia desde el primero de junio de 2021. Esto le dará la posibilidad a todos nuestros clientes y a aquellos que desean ser nuestros clientes en venir a comunicarse con nosotros desde esa fecha en adelante comunicándose a través de nuestras redes sociales arroba vega móvil y a través de nuestro WhatsApp al 809-242-8208. Dice Mayri, el financiamiento. ¿Cuál es el plazo de financiamiento de Flexi Vamos a tener disponible... No, no, porque hablamos de las cuotas, que es una cosa en la... Usted va a estar pagando interés mensualmente y el capital programado. Ahora, ¿hasta qué tiempo? ¿Cuál es el plazo que yo puedo tomar? Los clientes van a poder tomar su financiamiento por hasta cinco años, de acuerdo a su preferencia. Puede ser de 1 a 5 años, de acuerdo a cómo usted entienda que se va a sentir cómodo realizando los pagos. ¿Y la tasa de, de, de este plan? Bueno, vamos a tener tasas disponibles desde un 12.95% uh, fija a cinco años. Fija a cinco años. ¿Pero cómo esto fija? Explícame un poquito esto de fija. Esto quiere decir que independientemente de lo que pase con la inflación, la economía mundial o cualquier situación que se dé, su tasa se va a mantener constante durante esos cinco años. Ahora, la tasa va a depender de cómo resulte usted calificado después de su análisis crediticio. O sea, que cada cliente puede tener tasas distintas desde 12.95. O sea, arrancando de 12.95, dependiendo de su historial crediticio, usted puede asegurar esa tasa por cinco años. Exactamente. Y sin entonces, variaciones. Sin variaciones durante esos cinco años. ¿Y el inicial del vehículo? Bueno, tenemos iniciales disponibles desde un 25% para nuestros clientes, para que se lleven su vehículo inmediatamente. 25% Así ah, es bueno. Que va a depender obviamente del, del vehículo que se seleccione Y de la clasificación que resulte de su análisis crediticio Pero esto es para que uno, árbaro a, arranque de una vez para las sucursales de Vega Móvil ¿Están en todas las sucursales o tengo que ir a una sucursal muy específica? No, están en todas las sucursales disponibles En la de la Vega, Punta Cana, Santo Domingo y Santiago Estamos ubicados en esos lugares Dismayri, eh, este es un excelente plan es una excelente facilidad para el mercado de la República Dominicana, primero en toda la República Dominicana, y por eso es que nosotros eh, en Vega Móvil todo se puede, porque se lo están poniendo más fácil usted poder montarse, ¿verdad?, aquí en República Dominicana. Pero aparte de este plan, ¿tiene algún otro plan, Vega Móvil, tú que estás en la parte de planificación, ¿tenemos algún otro plan eh, innovador? Sí, por supuesto que sí. Nos encontramos en un proceso de desarrollo de diversos planes de financiamiento orientados a satisfacer las necesidades de diversos sectores de nuestra sociedad para los fines de ofrecer financiamiento de vehículo de manera atractiva, de manera fácil para que todo el mundo pueda montarse este año 2021. Y esos planes vienen pronto. Vienen pronto. Entonces pronto vamos a tener otra entrevista aquí para seguir anunciando los planes de Vega móvil Gracias amigos. Ya saben. A partir del primero de junio 2021, ¿es así verdad, Álvaro? Correcto. A partir del primero de junio, usted puede ir a cualquiera de las oficinas de Vegamóvil o contactarnos a través de las redes sociales o vía WhatsApp para poder participar, para poder usted estar dentro de lo que es Flexicómodo de Vegamóvil, recordándoles que aquí en Vegamóvil todo se puede.